Mi, nom buenas. mi nombre es Belkis Rocillo de Avilaú eh, y mi esposo Miguel Avilaú. Nosotros iniciamos trámites con el doctor Soto hace cinco años atrás. Eh, comenzamos con una, con una visa L1, la cual renovamos y posteriormente solicitamos la residencia. Eh, estamos muy agradecidos con el trabajo realizado por el escritorio, eh, lo recomendamos. Eh, así como también recomiendo pues, a las personas que estén pendientes de sus casos, eh, pero han sido un escritorio diligente y a pesar de que tuvimos un inconveniente con una, eh, una notificación que no llegó, eh, el escritorio supo cómo salir adelante logrando finalmente la residencia. Eh, estamos bien agradecidos y bueno, eh, los recomendamos ampliamente. No, realmente este, recomendamos al escritorio Eduardo Soto, por la calidad de su gente que trabaja con ellos, resolver los casos, los consejos que nos dieron para seguir los pasos. Cuando se hace todo bajo la ley, bajo las normas, los procedimientos, este, yo creo que las cosas resultan positivamente. Hoy en día, ya después de cinco años, tenemos nuestra Green Card, este, la nuestra y la nuestra familia. Bien agradecidos y no duden en usar este escritorio para sus trámites de inmigración. De inmigración. Muchísimas gracias.